Bueno chicos, ¿cuál es su superhéroe favorito? Me gusta Batman porque atrapa a los malos. Me gusta Iron Man porque tiene una super armadura. Me gusta bailarme por su telaraña. Mi superhéroe favorito es mi papá. ¿Y qué poderes tiene tu papá? Mi papá ha estado conmigo cuando he tenido miedo. Me ha enseñado a ser una buena persona y a respetar a mi hermanita. Siempre está allí cuando lo necesito. Nunca deja de preocuparse por mí. Y aunque se vea siempre ocupado, para él siempre soy su persona más importante.